Residentes del sector Santa Ana de esta ciudad participaron en la tarde de ayer en una reunión con el procurador fiscal de Duarte, con asiento en esta ciudad, Reyes Victorio, para exponerle varias problemáticas que afectan la localidad. Eh, nosotros preocupados porque tenemos un mejor sector y que la comunidad realmente no permita que se empodere nuevamente la delincuencia, porque lamentablemente esto es un problema de todos. Esperamos que la, algunas personas dieron algunas quejas que eh, tomen en cuenta y que los vecinos también tomen en cuenta y que hagan la corrección que deben desear antes para que seamos más y no menos que ese mismo tipo. A su salida, el funcionario del Ministerio Público, aunque no especificó las solicitudes recibidas, aseguró dará rápida respuesta a estas necesidades el comunitario de este sector, para escuchar de ellos las inquietudes La las que nosotros actuar se socializó los cuantos temas y en ese sentido nos hemos comprometido a dar la respuesta en el del menor de la población. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.